Ole Elio, Elia, Elia, Elia, ay, perdón, perdón, que es que a mí siempre se me olvidas, perdón. Oiga Elia, mire, es que el Pedro el otro día me comentó que la vio a usted en mucha iglesia rezando con el ojo cerrado, arrodillada y cantando canciones de misa. Y yo sí me pregunté de cuándo acá la Elia le dio por meterse a la iglesia a rezar. Si hasta donde yo tengo entendido. Allá la, la, la iglesia y los curas no aceptan a la gente ni a como usted, ni a los gays, ni nada de eso. A ver, Jairo, usted siempre ha sabido que yo soy católica. Yo hice un tránsito de género para poder vivir mi identidad como yo soy. Yo no hice un tránsito de fe. Además, yo no renuncio a mi religión, que es la que tantas alegrías me da. Pero pues yo sí me pregunto, ¿no? Yo sí me pregunto, uno tiene que estar donde lo aceptan la religión. Uno allá que se va a ir a meter, sí, si allá ni siquiera aceptan a las personas como con, con su condición, las personas que se vuelven, los hombres que se vuelven mujer y las mujeres que se vuelven hombre. Ole. <risa> a ver, vuelvo a ir y les digo, yo no nací en el cuerpo equivocado, yo nací una mujer, fue el médico el que caminó que yo era un hombre, pero esa es mi propia identidad. Pero los curas Jairo no aceptan a las personas como yo y el amor de Dios va más allá de sus opiniones. Pero entonces, ¿cómo así, Elia? Es decir, ¿a usted no le importa la opinión que tienen los embajadores de Dios sobre la tierra, ole? Pues es que Jairo, ni ellos ni el Papa están por encima del mensaje de amor que nos dejó Jesús. Porque eso no es, la religión no es una cosa exclusiva de heterosexuales o de trans. Eso es para todos los que se quieran acoger como yo, siempre de fe. Además, para mi más el gran mensaje del cristianismo es que nos amemos unos a los otros, sin juzgarnos, sin discriminación, demostrando esa gran diversidad esa riqueza que tenemos. Sabe que me gusta lo que usted está diciendo, Elia, que lo acepten a uno como uno es, o la, con sus arrugas, con su panza, con el amor. Me Pero tengo. por la <ríe> polita, hola, le ¿sí tu salud? <risa> ¡Salud! <risa> ¿Y sabe qué es lo que pasa, Jairo? Que cura así, pastores acomodan la Biblia a su manera, dependen a quien quieran subir, a quien quieran postular, porque es que quien ha dicho que Homosexuales o trans no pueden hacer parte de la religión, si en ese tiempo la palabra homosexual no existía. Además es que acomodan todas las cosas para que la gente rechace lo que no le gusta. Eso que usted está diciendo, Elia, tiene toda la lógica, ¿sabe? Yo no me la, no me la sabía, Elia, no me la sabía. Y la verdad es que por más que usted se, se esfuerce, usted no puede ser sino Elia, porque cuando era Elio eso vivía todo amargado, y eso uno no le podía decir, no, ay, mire la hora como se la ve toda contenta o no, la Elia, ¿cierto? Salud. Es que usted se imagina que a usted le hubieran obligado a ser mujer desde chiquito, a vestirse con la ropa que no le gusta, a jugar con los juguetes que no quiere. Y después de todo ese sufrimiento, para que vengan en culas a joder nada, tampoco, ellos están aquí, es para dignificar a las personas. Y como dice la Biblia, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Uy, ole, pero la L está hecha toda una obispasa, salud, <risa> <risa> ole! <risa>